¿Qué tal, tribu? Bienvenidos a Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. Si hace pocos días celebramos San Canuto, hoy es San Valentín, el día de los lovers, vamos. Imaginamos que si habéis encontrado vuestro medio cogollo vais a pasar lo que queda de día saboreando buena hierba. Pero en Marihuana Now os vamos a proponer tres ideas para hacer aún más canábico este San Valentín. La primera propuesta es ir a un estreno de cine, como el que os traemos hoy. Se trata del documental Mary James, Woman of Weed, que se estrenó recientemente en California. Clara nos lo va a contar. ¡Atención, el gote! mujeres Sí, estamos en San Francisco, California, donde la cannabis ya es completamente legal desde el mes de enero. Hoy viajamos al Festival de Cine de Mill Valley porque nos vamos a la premiere de Mary Jane's, Women of Weed. Nos hemos enterado de casualidad y llegamos tarde. Se trata de una película documental dirigida por Wendy Burman que pone el altavoz a todas las diversas mujeres de la industria del cannabis en Estados Unidos con el objetivo de darles visibilidad y romper estigmas. television in Barcelona. Now we have a film out in the world highlighting the women's work in the cannabis industry. In the cannabis industry, we have more female-owned businesses than any other sector of the American economy. You know, women are creative by nature. The plant is a female plant. We have the opportunity to create the first billion-dollar sector that is not dominated by men. There's been other documentaries that have focused on medicine, or they focused on men, or they focused on the drug war, but nobody told the story of the women who've been pushing this through. The amazing thing about the cannabis plant is it touches so many different things. Whether you want to talk about growing it sustainably, or you want to talk about it as medicine, or if you want to talk about how we can end the prison industrial complex so we can stop arresting people of color. If you want to talk about business opportunities for women or people of color or people from the LGBTQ community. And then finally, if you want to talk about, just can cannabis be safe for human consumption? You look at all five of those areas and women are leading in each of them. The cannabis industry is the poster child for why community-driven, holistic businesses are the wave of the future. This is an industry that was born of a movement. When you walk through the door of our organization every morning, you have to know that you walked in here and your job is to be an activist. This industry is gonna be different, but it depends on us, and it depends on who we give the power to. And the fabulous challenge we had is we wanted to tell an intersectional feminist film. So this isn't just about white women. It's about all women. And men who can be allies. You can have any sexual orientation. I mean, we want everybody involved in this type of feminism. But could we also make it an enjoyable film? And I think we did. People watched the film, they were laughing, they were smiling. So we made an inclusive feminist documentary. And how is the word that you create? Jets. That's a puffer jet I love I'm it. a puffer jet We are, I'm a, puffer we are jet. a puffer jet <laughs> We got the power, <laughs> we, got the power. Yeah. It. we just won. Never give up Room for feminism for everyone I believe walking the walk is the most powerful thing I can do La segunda idea que os proponemos para este San Valentín es ir preparando el viaje con vuestra pareja a Spanabis 2018, la feria canábica más grande del mundo vuelve a contar este año con la presencia de Marihuana Televisión. Repetimos como media partner y grabaremos el vídeo oficial, pero además montaremos un stand en la plaza exterior. A todos y todas los que nos visitéis durante la feria, os esperan importantes regalos. Y hablando de regalos, ¿qué os parece poder entrar gratis a Spanabis? Pues atentos a Sara, que sorteamos 5 entradas dobles. ¡Atentos, atentos! Atención tribu, Marihuana Televisión te lleva gratis a Spanabis Barcelona 2018. Sí, sí, como lo oyes. Sorteamos 5 entradas dobles para la feria canábica más grande del mundo. Todo un regalazo de Marihuana Televisión para nuestra audiencia. Para conseguirlas solo tienes que visitar nuestra web marihuanatelevisión.tv, pinchar sobre el banner o acceder a nuestra sección de concursos y seguir unos sencillos pasos. Primero te registras y a continuación entras en el panel de acciones. Cuantas más acciones completes en el panel, más puntos consigues y más posibilidades tendrás de llevarte el premio. Así de fácil. Puedes participar desde ahora mismo, pero recuerda,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 Recordad que ya está publicado nuestro último Marihuana News, el 68, este mes con los mejores consejos de cultivo y una nueva sección sobre breeders titulada El coleccionista, con Miguel Jimeno. Continuando con mi búsqueda del gran legado canábico heredado, no podía dejar de lado al que para mí ha sido y es uno de los mejores creadores y desarrolladores de variedades de cannabis. Pocos saben de él, su timidez y poco gusto por el show business que a día de hoy abarrata al sector, le ha hecho quedar relegado en un ostracismo en el que una figura de su envergadura no merece estar. Por eso, el programa de hoy significa además para mí un homenaje personal que le quiero brindar al gran breeder Mario Balandi, Super Mario. ¡Nos vamos! Como siempre, dadle al me gusta y compartirnos. ¡Hasta pronto!